Yo creo que las críticas eh, son válidas en el contexto eh, de la elección del estudiante. Eh, en el programa Ser Piro Paga a los estudiantes tienen plena libertad de elegir eh, tanto las universidades públicas a las cuales se les reconoce el costo total de la universidad pública de tener este estudiante o la universidad privada. Entonces hay, hay, hay, un, tema, hay un tema que hay que revisar con cuidado y es por qué los estudiantes como decisores autónomos van a las universidades privadas. En cuanto al tema presupuestal, la inversión en Serpilopaga es, eh, es pequeña eh, comparada con la inversión total en el sistema y adicionalmente el, el déficit de las universidades públicas es, es muy posible que sea, que sea un asunto del cual tenemos que hacernos cargo pero eso no colude con la existencia del programa Serpilopaga La existencia del programa Serpilopaga es simplemente una, un, un programa en el cual nosotros garantizamos el acceso inmediato a más de 10.000 mil jóvenes por año que de otra manera no accedían a la educación superior, ni siquiera la pública. Entonces, eh, este programa pone unas condiciones en las cuales hay unos incentivos para todas las universidades a atraer los mejores estudiantes que ni siquiera iban a estas universidades en su totalidad para poderles dar la oportunidad, tanto a los estudiantes como a las universidades, de, de, de, de absorber esta comunidad que no, que, no, que no estaba en las aulas. Y adicionalmente eh, el, el, el tema eh, de, del financiamiento eh, el costo aproximado en una universidad privada que está desembolsando hoy el programa Ser Piro Paga es de 6.4 millones de pesos y en una universidad pública es de 6.1 millones de pesos y, y, y en la medida en que las universidades públicas eh, las ayudemos a que absorban la mayor cantidad de piros posible, esto, este programa en sí mismo les ayuda a superar su propio déficit. Yo creo que... Cualquier programa de gobierno, en la medida que sea apropiado por, un, por la ciudadanía, eh, se puede volver no solamente una política de Estado, sino una institución en sí misma. Eh, y, yo y yo creo que programas de, de, de, de incentivo al talento, no solamente han existido en Colombia hace muchos años, con programas pequeños de becas. Eh, por nombrar una de las becas de Ecopetrol, eh, pero eh, en los Estados Unidos con los Pell Grants y, y becas al talento, el Road Scholar o los Kennedy Scholars en los Estados Unidos, eh, pues existen esos programas eh, que llevan 80, 90 años eh, con inversiones eh, también considerables en, en sus sistemas de educación superior. Eh, la financiación del programa está asegurada por, los, por, por lo menos en la, por la duración de este gobierno y es una tarea no solamente de las personas que estamos en la academia sino de las universidades de los estudiantes y el, y el gobierno como institución de encontrar una manera y nuevas maneras de financiar el programa que no sean el presupuesto de la nación eh, hoy día estamos analizando cómo volver a sostener el programa vía eh, mecanismos de financiamiento contingente al ingreso eh, eh, inclusive el involucramiento de, de sector productivos o de otros actores que estén interesados en financiar talento a través de, de, de capital y, y de contratos de capital humano o de, o, de, o de otras alternativas que existen muchas y las estamos explorando.